Tutoriales Interloud News presenta Cómo cambiar el lugar de almacenamiento del contenido nuevo Hola amigos, hoy les voy a enseñar a cambiar el lugar de almacenamiento del contenido nuevo Como pueden ver, en el disco C me quedan solo 8,49 GB disponibles de 25,4 GB Aquí tengo alojado el sistema operativo Windows 10 Comencemos para ello, vamos a inicio, configuración y hacemos clic, acá vamos a sistema y hacemos clic, acá buscamos almacenamiento y hacemos clic, Bajamos y vamos a donde dice cambiar la ubicación de almacenamiento del contenido nuevo y hacemos clic. Acá vamos a cada una de las opciones y vamos a hacer el cambio para que se guarde en un nuevo volumen. Vamos a donde dice las nuevas aplicaciones se guardarán en... Desplegamos el menú y seleccionamos nuevo volumen E hacemos clic en aplicar ahora vamos a donde dice los nuevos documentos se guardarán en desplegamos el menú y seleccionamos nuevo volumen e hacemos clic en aplicar vamos a donde dice la nueva música se guardará en desplegamos el menú y seleccionamos Nuevo volumen E Hacemos clic en Aplicar Ahora vamos a donde dice Las nuevas fotos y videos se guardarán en Desplegamos el menú Seleccionamos Nuevo volumen E Hacemos clic en Aplicar Ahora vamos a donde dice Las nuevas películas y programas de TV se guardarán en desplegamos el menú seleccionamos nuevo volumen E hacemos clic en Aplicar vamos a donde dice cambiar la ubicación de almacenamiento de los mapas sin conexión desplegamos el menú seleccionamos nuevo volumen F hacemos clic en Aplicar